Es yeah. el Lady Saltillo y Monte Juro, pinche lado bajo, wey. Con el Junior RS, la calle para la calle le metemos, cabrón. Andamos zumbando la por todo el callejón. Estos perros bravos listos para el fiestón Saltillo y Monterrey, que suenen tu casa y Para la calle le metemos cabrón, andamos un bandola por todo el callejón. Estos perros bravos listos para el fiestón, Saltillo y Monterrey, que suene en tu cantón. Que suene, que retumbe todo el cantón. Desde Saltillo salió este cabrón, del lado más bajo a huevo Simón, tirando la placa hasta el nuevo. Que pues, este loco te levantando mex, puro malandro zumbando la pues, pa' que no se claven, chapetes saben de qué lado me roza la truza, desde morro siempre andando trucha, la placa no calle eso no asusta, fuck de shit, a los puertos pelusa, este estilo, malandro que cargo, no es de agrapa, se gana por algo El respeto lo tengo del barrio A putazos eso lo ganamos Pa' que no se crea bien verga con sus rolillas que cantan bien pendejas le tiro a los haters que andan criticando pero ya me sacan la crema No tiro ni un paño pero si sí vergasos pa' les toda la jeta Así que respeto y respeto y si no pues se van directito a la verga Directito a la verga Si no pues respeto y respeto y si no se van directito a la verga Le metemos cabrón Andamos un bandola por todo el callejón Estos perros bravos listos para el fiestón Santillo y Monterrey que suenen tu cantón De la calle para la calle le metemos cabrón Andamos un bandola por todo el callejón Estos perros bravos listos para el fiestón Castillo y Monterrey que suene en tu cantón. Adicto, todo lo que me hace volar no puede faltar el pinche cristal. Prende este blon, suena tumbador, que retumbe bien cabrón. Agarrando el avión, rodeado de puro loco, somos pocos, ya no me equivoco, sigo siendo el mismo de antes lado mi santo siempre levanto 818 hasta tu barrio que suene a diario hasta méxico carnal me la tengo que fletar eso sí que suena bien brutal de la calle me la sigue pelando esos chavales a mí me vale madre mis espaldas, mi siempre me respaldan, mis homies tirando las balas. Creo la vaca ya está dentro del mapa, te la vuelvo a recalcar. Vengo haciendo rap a lo real, guacha jefecita, esta es mi vida bendita, aquí se vale soñar.